A continuación les daré unas pautas para analizar por nudos circuitos con fuentes ideales de tensión. Vamos a ver cómo podremos analizar por nudos circuitos con fuentes ideales de tensión. El método de nudos prefiere que las fuentes sean de intensidad. Como no conocemos la manera de convertir una fuente ideal de tensión en una fuente ideal de intensidad será necesario encontrar una forma de solventar ese inconveniente. El procedimiento es el siguiente. Se da una referencia a la intensidad que circula por la fuente ideal de tensión. Esa, esta intensidad que circula por la fuente ideal de tensión se trata a todos los efectos como se trata la intensidad suministrada por una fuente de intensidad. Esta intensidad que es desconocida, al tratarla como una intensidad proveniente de una fuente, aparecerá en el vector de intensidades de alimentación de un nudo. De esa manera, se ha añadido una incógnita al sistema de ecuaciones. Para que el sistema sea determinado, habrá que añadir una ecuación adicional que sea linealmente independiente de las ecuaciones escritas a partir del método de nudos. La forma de construir la ecuación adicional es... Se escribe lo que se conoce de la fuente ideal, el valor de su tensión, en función de las incógnitas principales del método de análisis, las tensiones de nudo. Vamos a ver este ejemplo, donde me piden analizar el circuito por el método de nudos. Tengo una fuente de tensión donde no tengo ninguna resistencia en serie, porque estas que tengo aquí no están en serie con la fuente ideal de tensión. tomo un nudo de referencia que en este caso va a ser el de la izquierda y en la fuente le pongo una referencia de corriente se dibuja en el sentido arbitrario la intensidad que circula por la fuente aunque yo la suelo poner saliendo del terminal positivo pero no hay ningún problema ponerla en otro sentido Pondríamos, elegiríamos nudos, pondríamos eh, las referencias de los nudos con las ecuaciones, y claro, al nudo A estamos inyectando la corriente I sub G, pero también estaríamos inyectando la corriente que da la fuente de tensión, esa corriente que inyecta la fuente de tensión es I sub E, entonces hay que poner mmm, en las corrientes inyectadas por las fuentes también la corriente de la fuente ideal de tensión ya con este sistema ya tendríamos resuelto el problema dos ecuaciones ah, pero que tengo una incógnita más y sube bueno pues entonces necesito una ecuación adicional tengo que pensar en qué información he omitido sabemos que la fuente es de tensión y que tiene un valor es y aquí en estas ecuaciones anteriores no aparece por ningún lado. Entonces expresamos su g en función de las tensiones de nudo. Que en este caso coincide la tensión su g con la tensión de nudo A con respecto a referencia, con un signo positivo. Ya tengo tres ecuaciones linealmente independientes con tres incógnitas que eso tiene solución única. ¿Qué es lo que llamamos incógnitas adicionales? Son incógnitas adicionales a las tensiones de nudos o a las corrientes de circulación de mallas. En sistemas de ecuaciones matriciales aparecen fuera del vector de incógnitas. Para poder resolver el sistema es necesario una ecuación adicional por cada incógnita adicional. El número de ecuaciones independientes tiene que ser igual al número de incógnitas para poder resolver el sistema de ecuaciones. Aparecen en circuitos con fuentes dependientes y fuentes de tensión en nudos o de corriente en mallas que no se pueden transformar. Las fuentes de tensión en nudos o de corriente en mallas, que no se pueden transformar, se resuelven añadiendo una referencia de corriente en nudos o una referencia de tensión en mallas. Las fuentes dependientes requieren añadir una ecuación que relacione la magnitud de dependencia con el resto de incógnitas. Si tenemos un transformador, pues añadiríamos las ecuaciones de los transformadores. En nudos se necesitan ecuaciones donde aparezcan las tensiones de nudos y no sirve aplicar la ley de Kirchhoff de la intensidad. Y en mallas se necesitan ecuaciones donde aparezcan las corrientes de malla y no sirve aplicar la ley de Kirchhoff de las tensiones, porque nudos ya ha aplicado todas las leyes de Kirchhoff de intensidad que son linealmente independientes y en mallas aplicaremos todas las leyes de Kirchhoff de las tensiones que son linealmente independientes, con lo cual nos sirve aplicar en eh, nudos. Ley de Kirchhoff de las intensidades y en mallas nos sirve aplicar ley de Kirchhoff de las tensiones. A continuación voy a resolver el ejercicio 410 de la primera edición o 412 de la segunda edición del libro de problemas de la asignatura, el apartado que piden resolver por nudos me piden determinar la potencia absorbida por la fuente de intensidad aplicando el método de análisis por nudos ¿eh? esta fuente de intensidad tengo aquí dos mm, elementos sobre el los cuales me están llamando la atención uno es este nudo de aquí que si me fijo ah, que tengo dos resistencias que comparten la misma intensidad pues entonces están en serie y las puedo unir y me ahorraré este nudo de aquí y luego tengo una fuente de tensión que no puedo transformar a fuente de corriente porque no tengo una resistencia que esté en serie la, la corriente que va por esta rama es distinta de la que va por las ramas mmm, cercanas pues lo que voy a hacer es unir estas dos resistencias se me quedarían una resistencia de 2 más 2 en paralelo con la resistencia de 4 y la fuente ideal de, de, de tensión que no puedo transformar añado una incógnita que es la incógnita la incógnita de la corriente que aporta esa fuente de 8 voltios la he puesto también saliendo del terminal positivo bueno, porque es mi mi costumbre ahora ya eh, tengo el circuito preparado para ir eligiendo los nudos tengo el nudo inferior que lo voy a llamar nudo de referencia el nudo de arriba que voy, llamo nudo a el nudo en orden de lectura siguiente es el nudo b y después el nudo c y coloco las eh, referencias de los tres nudos con respecto a referencia U A0, U B0 y U 0 Por cierto, en la fuente de 3 amperios no la he transformado, por tanto, la potencia absorbida la podemos calcular en el circuito este de aquí, donde simplemente lo que he hecho es agrupar estos dos nudos, que estas dos resistencias que tenía aquí al lado. Bien, ahora voy a escribir el sistema de ecuaciones donde tengo las tres las tres incógnitas UA0, V0 y UC0. Al nudo voy a ir rellenando los elementos de la diagonal de la matriz la, el nudo A. Tiene conectado una resistencia de 3 ohmios, de 5 ohmios y otra de 5. Pues aquí en la posición mm, A de la diagonal escribo un tercio más un quinto más otro quinto. Ahora me voy a fijar en la posición B de la diagonal. El nudo B tiene conectado una resistencia de 3, una de 2 más 2 y otra resistencia de 4 ohmios. Entonces, en la posición b de la diagonal escribiré un tercio más un cuarto más 1 partido por 2 más 2 y el nudo c tiene únicamente conectada una resistencia de 5 ohmios por tanto en la posición c de la diagonal pondré un quinto fuera de la diagonal entre la posición a y b tengo una resistencia de 3 ohmios por tanto pondré en esta posición un tercio cambiado de signo entre el nudo a y el nudo c tengo una resistencia de 5 ohmios entonces en la posición a c pondré una resistencia de un quinto cambiado de signo también rellenaré la simétrica eso es ahí estaba la simétrica y del nudo B, entre el nudo B, y el nudo C, entre el nudo B y el nudo C, tenemos una fuente, pero las fuentes no van aquí, van en el vector de las intensidades inyectadas por las fuentes o de, de intensidades de alimentación de nudos. Por lo tanto, aquí no va ninguna fuente y pondremos que la admitancia es cero, igual que en su simétrico. Eh, vamos a mirar las intensidades inyectadas por las fuentes al nudo A. El nudo A no tiene ninguna fuente conectada en sus extremos, no tenemos ninguna fuente pintada de color del nudo A, por tanto, aquí pondremos 0. El nudo B sí que tiene una fuente conectada, es la fuente de, de 8 voltios que le está inyectando una corriente I sube como la, le está aportando una corriente sube al nudo B y sube aparecerá aquí con signo positivo y al nudo C le estamos inyectando 3 amperios por abajo pero le estamos quitando estamos absorbiendo I sube amperios por la fuente de 8 voltios por tanto en la posición del nudo C en el vector de intensidades de alimentación del nudo tendremos 3 amperios positivos menos I sub E. Tenemos una ecuación adicional. Hay una incógnita adicional que es I sub E. Nos buscamos el circuito donde está dibujada I sub E y tenemos aquí la pista. Tenemos una fuente de 8 voltios que aquí ese dato de 8 voltios no lo hemos utilizado lo tenemos tenemos que relacionar esos 8 voltios con las incógnitas del problema ¿Mm? si nos fijamos la tensión en bornes de la fuente que es 8 voltios es igual a la tensión en el nudo b con respecto a referencia menos la tensión del nudo c con respecto a referencia es decir que 8 voltios es v menos uc 0 ¿Mm? el positivo de la fuente está en el nudo b por tanto, ponemos la tensión del nudo B con el positivo y el negativo de la fuente está en el nudo C. Ponemos la tensión del nudo C con negativo. Resolviendo el sistema, obtenemos las intensidades de, que van por la fuente, las tensiones de nudo y la potencia de la fuente de 3 amperios. Pues la puedo calcular porque tengo sé que es una fuente de 3 amperios que circula por ella 3 amperios y la tensión que tengo en sus bornes justo la acabo de obtener que es menos 2,68 voltios si multiplico menos 2,68 voltios por los 3 amperios me sale una potencia que como un C0 y su G tienen referencias opuestas ese producto es potencia cedida la potencia cedida menos 2,68 por 3 es menos 8,02 vatios como son referencias opuestas tiene apellido cedido si me piden la potencia absorbida por la fuente lo que tengo que hacer es eh, potencia absorbida es lo contrario de la potencia cedida es decir que a la potencia cedida le cambio el signo y obtengo una potencia absorbida de 8,02 vatios problema resuelto y ahora vamos a ver el ejercicio 4.11 de la primera edición, que equivale al 4.13 de la segunda edición del libro de problemas. Me... El problema me dice, aplicando el método de análisis por nudos, calcular la potencia absorbida por la fuente de intensidad del circuito de la figura. Tomando el nudo 0 como nudo de referencia, aquí abajo. Nos están, llegando un... Nos están advirtiendo de que tenemos una fuente de tensión. Que es de un valor constante en el tiempo. Y también tenemos una bobina. No tenemos condensadores, pero bobinas sí. Me dicen que el circuito está en estado estacionario. Eso quiere decir que hemos encendido la fuente de 5 voltios y hemos esperado unos milisegundos hasta que se ha estabilizado. Y como mmm, la única fuente independiente que tiene el circuito es de un valor constante, 5 voltios es una constante con respecto al tiempo. Este circuito será de corriente continua y haremos eh, utilizaremos el equivalente de la bobina, que es un cortocircuito. Luego además tenemos una fuente de tensión ideal, que tendremos que poner una referencia de corriente en esa fuente de tensión para poder resolver el circuito aplicando el análisis por nudos, tal como pide el, el, el enunciado. Ya con el, el equivalente de la bobina en corriente continua me queda un circuito con un nudo muy grande que tomaré como nudo de referencia. El nudo de la esquina superior izquierda y el nudo central con sus referencias de tensión y con la intensidad. Que, que va a circular por la fuente ideal de tensión que no he podido cambiar. Esa referencia de intensidad la he puesto saliendo del terminal positivo como es mi costumbre. Soy un animal de costumbre. Bueno, pues entonces eh, lo que tengo que hacer es construir el sistema de ecuaciones, buscar la ecuación adicional donde tendré que expresar que esos 5 voltios se pueden relacionar con las tensiones de nudos. ¿Mm? En realidad, el terminal positivo está en el nudo B y el terminal negativo de la fuente está en el nudo A. Entonces, los 5 voltios será la tensión del nudo B menos la tensión del nudo A. Y tendré también alguna ecuación adicional porque tengo aquí una fuente dependiente. Me dice que por esta rama de aquí circula dos veces la corriente que baja por la resistencia de 2 ohmios que esa es la tensión V0 partido por 2 ohmios, con lo cual el circuito o las ecuaciones son bastante eh, fáciles. El sistema de ecuaciones convencional es este de aquí, con las dos incógnitas UA0 y V0. Al nudo A tenemos conectada la resistencia de 3 ohmios y de 6 ohmios, pues en la posición de la diagonal correspondiente al nudo A tendremos un sexto más un tercio. En la posición de la diagonal correspondiente al nudo B tendremos que Pondremos eh, el inverso de 1 más el inverso de 2. Y entre el nudo A y el nudo B, no tenemos directamente ninguna fuente, no, no hay, hay ni perdón, ninguna resistencia. No tenemos ninguna impedancia que por un lado sea marrón y por otro lado sea verde. Por lo tanto, fuera de la diagonal pondremos 0 sabemos que tenemos que acordarnos de verificar que fuera de la diagonal es negativo o cero al nudo a le estamos extrayendo la corriente dos veces y A, dos veces la que baja por la resistencia de 2 ohmios y también le estamos extrayendo la corriente y sube por tanto los dos términos aparecerán en las corrientes inyectadas al nudo a con signo negativo y en el nudo B tendremos un aporte de la corriente I sube de la fuente de 5 voltios. Entonces, en ese caso va con signo positivo. La ecuación adicional por fuente dependiente es que la intensidad I sub -A es la tensión V0 partido por 2. Y que la intensidad, o sea, y que la fuente adicional por la fuente ideal de tensión, esos 5 voltios, son la tensión i del terminal positivo de la fuente menos la tensión, la tensión del terminal negativo de la fuente es decir V0 menos V0 se igual a 5 voltios resolviendo el sistema obtengo el valor de la intensidad que circula por la fuente de tensión que es 1,25 amperios y las tensiones de nudos como me pide la la potencia absorbida por la fuente de intensidad, y sé que, bueno, ISUA es 0,42 amperios, por aquí circulan el doble que es 0,84 amperios. Y la tensión del nudo A con respecto a referencia es también la tensión que tengo en la fuente de, de corriente en el mismo sentido que la flecha. Por tanto, multiplicando esos 0,84 amperios por la tensión UA0, que es menos... 4 con 17 será potencia absorbida porque las dos referencias están en el mismo sentido. Vamos a ver aquí con más calma. La potencia absorbida es UA0 por 2 y suba absorbida porque las dos Llevan el mismo sentido y el valor es menos 3,47. Problema terminado. Ahora vamos a ver el ejercicio 4.12 del libro de problemas. En este problema me dice que aplicando el método de análisis por nudos, calcular utilizando el método de análisis por nudo el valor de la tensión U. Nos dan como dato... El valor del parámetro alfa que es 10. Tenemos una fuente de tensión ideal que no la podemos modificar y una dependencia. El, la fuente de tensión de arriba sí que la podemos transformar en una fuente real de corriente, aunque perderemos la, la dependencia. Los nudos son estos que aparecen aquí. Serán las eh, estas tensiones UA0, V0 y UC0 las incógnitas de mi problema. Y eh, voy a escribir los elementos de la diagonal de la matriz. Eh, al nudo A le llega, tiene conectada la resistencia de 10 y de 5 ohmios, por tanto aquí pondremos la posición del nudo A un décimo más un quinto. El nudo B tiene conectadas las resistencias de 10 y de 10 ohmios, por lo tanto en la posición de la diagonal B pondremos un décimo más un décimo. Y el nudo C tiene conectadas las resistencias de 5 ohmios y de 10, pues en la posición de la diagonal del nudo C pondremos un décimo más un quinto. Entre el nudo A y el nudo B tenemos una resistencia de 10 ohmios, por tanto en la posición A, B, pondremos un décimo cambiado de signo. Entre el nudo B y el nudo C tenemos una resistencia de 10 ohmios, eh, por tanto en la posición B, C, pondremos una resistencia de un décimo cambiado de signo. eso es y entre el nudo A y el nudo C no tenemos ninguna resistencia directa por lo tanto co colocamos cero vamos a ver qué corrientes se inyectan al nudo A desde las fuentes pues tenemos una inyección de una corriente de 3 amperios por un lado y por la derecha nos están extrayendo 5 voltios entre 5 ohmios 1 amperio por lo tanto aquí pondremos los 3 amperios que inyectamos en el nudo A menos un amperio que quitamos. Al nudo B le estamos extrayendo la corriente que he tenido que poner como una incógnita adicional. Que es la corriente que sale por el terminal positivo de la fuente, de la fuente dependiente de tensión. Pues aquí ponemos y sube con signo, con signo negativo. Y el nudo C tenemos una fuente que le está quitando 3 amperios. Pues entonces en la posición de las fuentes del nudo C ponemos menos 3 amperios. Nos faltaría una ecuación adicional por la fuente de tensión. Es decir, que eh, esta fuente de tensión ideal, que tiene un valor alfa por U, es la tensión del nudo B con respecto a referencia pero he cambiado de signo esta de aquí y de ahí obtenemos el valor de la del parámetro u del que depende la fuente dependiente y la ecuación adicional debido a la fuente dependiente es que la tensión perdón la tensión u la podemos relacionar con la tensión del nudo U a 0, diciendo que eh, U a 0 es menos 5 menos U, despejando U, pues ahí ya tendríamos mmm, la relación que necesitamos: 1, 2, 3, 4, 5 incógnitas con 5 ecuaciones. Resolviendo el sistema, tenemos que la tensión U vale 5 voltios. El problema terminado. Y ahora vamos a ver un problema de dificultad especial analizado por nudos. Me piden calcular las tensiones de los nudos del circuito respecto del nudo cero de referencia. Las fuentes son de corriente continua y el circuito se encuentra en régimen estacionario. Por lo tanto, podemos tomar los equivalentes de corriente continua de bobinas y condensadores. Tenemos una fuente real de tensión a la izquierda y otra fuente real de tensión a la derecha. La resistencia de 12 ohmios se queda aquí colgada, con lo cual se puede la podemos olvidar. Lo mejor es que la quitemos y podemos transformar esta fuente real de tensión en las dos fuentes reales de tensión que me quedan, porque al no estar esta fuente, esta, esta resistencia de 12 ohmios, la resistencia de 3 se me queda en serie con la de 7 voltios y tendría ese circuito donde tengo un circuito de eh, un nudo de referencia muy grande que está cortocircuitando a toda la parte de la, de la izquierda como son elementos cortocircuitados los elimino para no tener problemas y no aparecen en las ecuaciones y tal como está el circuito me quedaría la ecuación de un nudo aparte del de referencia el nudo a tiene conectada las resistencias de 3 y de 2 y 3 ohmios, por lo tanto, pondríamos en la matriz un medio más un tercio multiplicado por la tensión del nudo A con respecto a referencia, y eso es igual a la, las corrientes que entran al nudo por las fuentes. Entra al nudo A por la fuente alfa veces I y la corriente de 7 tercios. Necesitaríamos poner una ecuación adicional del circuito original. La intensidad I la podemos calcular aquí, haciendo un balance de corrientes en este nudo. La corriente que es baja por la resistencia es Ua0 partido por 3. Y de aquí también eh, le quitamos bueno, la corriente de la fuente. En fin, sacamos ese valor de la intensidad. Y tenemos resuelto ya el circuito ahora vamos a ver si ponemos una resistencia en serie, calculamos las tensiones de los nudos respecto al nudo de referencia seguimos teniendo dos fuentes reales de tensión que se pueden transformar y lo que sucede es que aquí tenemos todos estos elementos cortocircuitados que no aparecen en las ecuaciones y sin embargo este, este esta resistencia de aquí nos hace que el nudo cero, no, el nudo de referencia, no llegue hasta la derecha. Entonces tendríamos que poner un nudo arriba y otro nudo abajo. Con sus tensiones asociadas. Un sistema de ecuaciones. Luego unas ecuaciones adicionales para relacionar la intensidad y en función de las tensiones. Y obtendríamos que la tensión de nudo B, con respecto a referencia, es cero porque... Pues en la parte de la izquierda y la derecha la tenemos unida solamente por un camino de ahí, si tenemos ahí la ida no podemos tener la vuelta, por lo tanto no hay corriente y esta resistencia de aquí pues tiene una caída de tensión que es nula. ¿Mm?